Sí, mira, por favor, me puedes poner un disquito escocés. ¡Feliz año! ¡Feliz año a todo el mundo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Elías va a tocar el violín en esta canción. Eh, es de, de mi último disco, que le voy a sacar mañana el mismo, pasado. Bueno, esta no se me da tiempo, seguro. Que, eh, se titula Que tengo mucha fiebre. No, si se quemará ¿Eh? Te vas a quemar Y va, va a tocar conmigo esta canción Que se ha... ha dicho, ¿qué cojones? ¿Por qué no? No vas a tocar tú solo siempre ¿sí? Pero... Se me da bien también Sí, ¿Cómo se hace? Y un vídeo, ¿no? Eso parece mí. Mí. Sí. Y un la. No sé vale. si tocar con música. Vale. Sí, sí, sí que es verdad, sí que es verdad. Es que va al sitio, ¿eh? No. Me lo dicen a mí, y digo, ah, me lo tengo que inventar. Un sol. No, no. Y siete. Tampoco. Un menor. Un sol siete no, no. Siete soles. Y un. Este es un sí. Un sí. No hay canciones para ti son todas Soy libre como una liebre. Yo no soy libre, tengo esta fiebre. Mis canciones para ti. soy libre